Existen dos grandes grupos de motores de combustión interna alternativos. Los motores de encendido por chispa, generalmente conocidos como motores de gasolina, que trabajan, según el ciclo Otto, y los motores diésel, que realizan el ciclo diésel. Para que los vehículos equipados con estos motores puedan circular, han de superar distintas pruebas de homologación. Relacionadas con el tema medioambiental, existen dos requerimientos. Uno, es no superar, en un ciclo de conducción normalizado, los límites de emisión de contaminantes locales que afectan a la calidad del aire. En concreto, monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, óxidos de nitrógeno y partículas. Estos límites se denominan euro y se definieron por primera vez en 1992 como euro 1. Los valores máximos se han reducido progresivamente hasta alcanzar en el 2014 los límites Euro 6. El procedimiento de medida consiste en instalar el vehículo a homologar en un banco de rodillos en un laboratorio y conectar su tubo de escape a los analizadores de gases de escape y de partículas. El ciclo de ensayo utilizado hasta Euro 6 ha sido el NEDC, compuesto por una fase que simula circulación urbana poco fluida y otra más fluida como la existente en los anillos periféricos de las grandes ciudades. Con el tiempo y la evolución de la tecnología de los vehículos, las condiciones de ensayos se han quedado obsoletas, proporcionando unos resultados muy alejados de la realidad, tanto en la emisión de contaminantes como en el consumo. Como consecuencia de ello, se ha desarrollado un nuevo procedimiento de ensayo, WLTP, más cercano a la realidad, el cual está vigente desde septiembre de 2017. Se compone de un ciclo en bancos rodillos, WLTC, más complejo que el NEDC, y de medidas embarcadas con sistemas portátiles de medición de emisiones en conducción real, RDE. Es un sistema mixto, en el que se mantiene la prueba de laboratorio en banco de rodillos, WLTC, con los límites de emisiones Euro 6. Esta prueba es la de referencia, pero a continuación se valida comparándola con datos obtenidos en conducción real RDE. En esta fase no se pueden superar los valores obtenidos en el banco de rodillos con unos márgenes temporales hasta el año 2020. Todo esto ...ha hecho que el ensayo de homologación actual sea mucho más exigente y más real. Aunque los límites de emisiones de los motores diésel y de gasolina... ...no son exactamente iguales... ...la exigencia del nuevo ensayo de homologación... ...obliga a ambos tipos de motores a equiparlos... ...con distintos sistemas de posttratamiento de gases de escape. Como consecuencia de ello... ...mientras que históricamente los motores diésel emitían más partículas y NOx que los de gasolina, a día de hoy las emisiones de ambos motores son muy similares y reducidas. Eso sí, tanto el equipo de inyección como el sistema de posttratamiento de los motores de gasolina es más sencillo y económico que el de los diésel. Por otro lado, también está controlada la emisión de CO2 como gas de efecto invernadero que afecta al cambio climático. Actualmente, el límite es de 120 gramos de CO2 por kilómetro del ciclo de homologación y en 2020 se reducirá a 95 gramos de CO2 por kilómetro. En este caso, el rendimiento térmico de, del ciclo diésel es superior al del ciclo Otto, por lo que los motores diésel tienen un consumo menor que los de gasolina y, por tanto, menores emisiones de CO2. Como consecuencia de que los límites de emisiones ...son ya extremadamente reducidos... ...el reto medioambiental futuro del sector del transporte... ...se centrará en la reducción de los gases de efecto invernadero... ...y en concreto, del CO2. Para ello, la estrategia del sector de automoción... ...se fundamentará en tres pilares. La mejora de la eficiencia de los motores térmicos... ...la utilización de carburantes alternativos... ...también denominados limpios... ...y la introducción progresiva de la electrificación. El sector transporte emite aproximadamente una cuarta parte... ...de las emisiones totales de gases de efecto invernadero... ...y dentro de dicha parte, el transporte por carretera algo más del 70%. Los carburantes limpios más utilizados en los motores de combustión interna... ...son los biocarburantes, el gas natural y el GLP o gas licuado del petróleo. A día de hoy, su, su influencia en las emisiones brutas no es relevan relevante, ya que no evitan el empleo de los sistemas de postratamiento. En cambio, sí es significativa su influencia en las emisiones de CO2. La utilización de biocarburantes, tanto biodiesel en los motores diésel como bioetanol en los motores de gasolina, se caracteriza porque el CO2 generado por su combustión se neutraliza en gran medida en la fase de crecimiento de las plantas mediante las reacciones de fotosíntesis. Las gasolinas actuales admiten hasta un 10% en volumen de bioetanol y los gasóleos hasta un 7% de biodiesel. Los carburantes gaseosos también ayudan a mitigar el cambio climático, aunque su origen sea fundamentalmente fósil. Ello se debe a su mayor relación hidrógeno-carbón. Destacan el gas natural, que principalmente es metano, y el GLP, conocido también como autogás, que consiste en mezclas de propano y butano. Los motores de gas natural pueden utilizar sin ningún tipo de problema biometano, ya que en su proceso de combustión no existe ninguna diferencia. Los motores de gas suelen funcionar esencialmente con ciclo Otto, como los motores de gasolina. El gas natural se puede almacenar en los vehículos en estado gaseoso comprimido a 200 bares, denominándose entonces GNC, o licuado criogénicamente a 162 grados bajo cero para tener una mayor autonomía y conocido en este caso como GNL. El GLP se almacena siempre en fase líquida a una presión inferior a 10 bares. Las emisiones de CO2 de los motores de gas natural son del orden del 23% menores que con gasolina y las de GLP aproximadamente un 12% inferior. De cara a informar al consumidor sobre la compatibilidad entre los carburantes y los vehículos, se ha elaborado un nuevo etiquetado. ...que se centra en la composición del carburante. Cabe destacar que no sustituye a ...las actuales denominaciones comerciales de los carburantes... ...sino que solo las complementan. El etiquetado debe aparecer en la tapa de repostaje... ...de carburante de los vehículos nuevos... ...y en el aparato surtidor de las gasolineras. Los carburantes de tipo gasolina... ...estarán representados con un círculo. En su interior aparece una E, que significa etanol y un número que indica el porcentaje de etanol que tiene la gasolina. En concreto, E5, E10 y E85. Los carburantes tipo gasóleo están representados por un cuadrado. La B significa biodiesel y el número, el porcentaje de biodiesel que tiene el gasóleo. En este caso, B7 y B10. Un XTL dentro de ese cuadrado significa que lleva diésel parafínico, fabricado a partir de material fósil o renovable. Un rombo representa los carburantes gaseosos. En concreto, CNG a gas natural comprimido, LNG a gas natural licuado, LPG a gas licuado del petróleo y H2 a hidrógeno.